Bueno, estamos aquí en el colegio seminario que nos reunimos como todos los años eh, desde el año pasado eh, en el encuentro de febrero de catequistas, queremos juntarnos a principio de año para reflexionar, para formarnos. Eh, recién acabamos de escuchar una, una charla de la hermana Adriana sobre la vocación de catequista, ahora irá sobre, sobre la misión, eh, compartiremos la Eucaristía y en la tarde iremos a los objetivos de la vicaría, eh, la propuesta educativa de la vicaría, la propuesta de cursos. Y la idea siempre es esta dinámica de, bueno, de armar los, eh, los itinerarios y después presentárselos a los catequistas en el entendido que lo vamos haciendo entre todos, ¿no? el tema de la, de, la, de la construcción de los materiales. Y, y bueno, el 20 de agosto tendremos el día de la catequesis, centrado en la figura de, de Jacinto Vera y lo anunciaremos al final de qué manera vamos a, a celebrar ese lindo encuentro en el mes de agosto. Para la vicaría, digo en sí, el, el Jacinto fue catequista, entonces, bueno, desde allí, desde, desde su ser eh, misionero, de ir a buscar al otro, de inculturarse en la cultura propia de su época, eh, Dialoga muy bien con el tema del, del catequista, en definitiva los catequistas somos esos que acercamos a Dios, a la, a la persona Entonces viene como, como muy natural al, al ser catequista eh, su figura y, y bueno, con el gran regalo de la beatificación eh, para, para toda la iglesia del Uruguay Hoy compartía que la realidad, o sea la misión y la vocación son dos caras de una única realidad Porque hablan de la identidad de la persona, de la identidad del catequista Justamente haciendo alusión a Papa Francisco, que una y otra vez en su magisterio nos indica que yo no hago de catequista, yo no trabajo de catequista, sino que soy, porque toca las fibras íntimas, es un llamado, un llamado de quien me ha creado y tiene también para mí una misión a realizar. La catequesis es una vocación, entonces no es una tarea, es vocación, pero yo tengo que hacer un discernimiento para saber si yo soy catequista, si estoy llamado a eso. El don, la vocación es un llamado, pero tan importante como el llamado que viene desde Dios, es la respuesta que tú das. Y la respuesta no es solo decir sí soy catequista y después que hágase mágicamente. No, Dios te capacita, te da toda la fuerza para que tú puedas realizar y te da los medios pero es responsabilidad tuya buscar los caminos. Yo esto, amo esto y lo quiero hacer siempre mejor. Y eso habla de tu pasión vocacional. Porque cuando es vocación, vos querés siempre dar lo mejor.